Una firma deportiva española lanza una equipación con la marca Marbella que alucina a jugadores en el World Padel Tour. La firma deportiva española Starby, especializada en el mundo del pádel, ha presentado su nueva colección de palas y de textil para la temporada 2019, en la que destaca un modelo de equipación que llevan el nombre de Marbella, con motivo de la próxima celebración en la ciudad de World Padel Tour, que arrancará el 16 de marzo, la alcaldesa Ángel Muñoz y el concejal de deporte Javier Merida han asistido a la presentación de esta prenda que lucirán jugadores en este evento deportivo y han destacado el importante binomio que supone la unión del deporte y el turismo para el municipio así como la proyección internacional que supondrá para la ciudad volver a albergar una competición que va a reunir a los mejores jugadores del Padre del Mundo. Eh, aquí en este entorno de Puerto Banús, eh, Javier, que se ha empezado esta rueda de prensa, me gustaría eh, un poquito cómo se siente tan orgulloso de que se lleven estas, las camisetas con el nombre de Marbella. ¿no? Sí, realmente es la presentación de la, de la gama de palas de Starbucks y de la ropa que van a llevar los jugadores durante el Campeonato de España y durante el World del Tour. Eh, estamos encantados de asociar Marbella a la marca de Starby y, y bueno, de, de celebrar el World del Tour y que bueno, la, la ropa que se ha presentado sea la que luzan los jugadores. y bueno, Para un deportista, un padelista y, y un marbellero es pues, un placer que vuelva el Padel Profesional a la Marbella. Bueno, ¿Hacía cuánto tiempo que no se hacía este tipo de torneo? Hacía cuatro años. Hacía cuatro años que se hizo la última prueba, pero anteriormente llevábamos 17, 17 pruebas internacionales en, en, bueno, en Nueva Alcantra y en Puente Romano. Y se, bueno, se perdió y por fin hemos, podido, hemos sido capaces de recuperarla. Vamos a tener a los mejores jugadores y jugadoras de, de pádel del mundo. Y bueno, estamos, estamos de enhorabuena por bueno, el modelo de camiseta, que es un modelo exclusivo de, de Marbella y la que luce a los jugadores y bueno en esta presentación además eh, estamos disfrutando de la presencia de matías díaz madre José, bajo al ayeto de eh, mati marina están los mejores jugadores del mundo aquí y bueno estamos encantados Me que recordar la fecha en el que va a empezar hasta que ...del de 16 al 24 de marzo... ...en el Palacio de los Deportes de San Pedro... ...en la fase pre previa y previa se celebra... ...en el Club de Padre Real... ...hasta el jueves... ...y a partir del jueves se juega en el Palacio de los Deportes... ...la fase, los últimos partidos... ...se juega lo que es la, ...el cuadro, el cuadro principal... ...hasta el domingo gratuita, se podrá visitar... ...la estaciones o va a haber... Ahí, hay, hay, las entradas se compran en, en la página web del World del Tour, es un evento que no es gratuito. World Padel Tour. Sí, World del Tour es donde se venden las entradas y bueno, es una de las pruebas, del, la primera prueba del circuito mundial del World del Tour, se celebra aquí en Marbella, Es una de la, de, hay dos categorías dentro del World del Tour y esta es la categoría más importante, la categoría que más eh, puntos y más dinero da a los jugadores. ...van a venir todos los jugadores, no va a faltar ni uno en la primera prueba de circuito... ...van a venir todos los jugadores con su pareja nueva que, que, que cambian... ...normalmente cambian cada año y debutan en esta prueba todas las parejas nuevas... ...y va a ser un espectáculo digno de, digno de venir a verlo. O sea que ese es un handicap también para Marbella porque vendrán muchas personas... ...que se instalarán en los hoteles y... Claro, claro. ...esa ha sido una de, la, de las razones... ...por las que hemos elegido esta fecha... ...para bueno, intentar... Son, ...tenemos tres mil personas... ...una grada para tres mil personas... ...en el Palacio de los Deportes de San Pedro... ...y bueno, hay mucha gente de que vendrá... ...dormirá y si no viene y duerme comerán... ...y van a pasar el día por aquí... ...porque son, son las jornadas de, de pádel... ...empiezan a las nueve o las diez de la mañana... ...y acaban a las 10 de las 11 de la noche... es ...pádel sin parar todo el día... ...entonces todas esas personas tendrán que comer... ...tendrán que beber, tendrán que dormir... ...y la verdad que es una apuesta importante... ...por el turismo y por... ...por los eventos de calidad en el deporte". Un deporte ...el padre está tenido casi más ojo que el tenis... Mira ...que siempre era el tenis ¿no?... Sí. ...pero el padel es que está remontando... sí muy bien, ¿no? ...el padel es que siempre ha estado muy, lija, muy ligado a, a Marbella... Eh, ...Marbella fue donde se inventó el padel... ...entonces bueno hay mucha tradición... ...el que más o el que menos hemos jugado al padel siempre... ...y, y bueno eh, hay mucha afición... Mucho, ...muchos clubes en los que se puede practicar este deporte... ...y hay, había mucha demanda por un evento de esta calidad... ...y, y vendrán, llenaremos seguro todo el aforo... ...muchísimas gracias y enhorabuena... A otro. hablamos con el señor jorge de la vega que es el director de esta firma de que se acaba de presentar aquí en Puerto Banús, y nos va a hablar un poquito de cómo ha sido esta iniciativa y cómo piensa que se va a desarrollar bueno pues muy buenos días buenos días eh, bueno eh, esto ha sido una iniciativa bien bueno conjunta del ayuntamiento y de, y de la marca y la verdad que estamos encantados de llevar en, en, un, en, un, en dos modelos uno de chico y una de chica la, la ciudad de marbella en de, de publicidad eh, creemos que es una oportunidad fantástica aprovechando el, la primera prueba del golpa del Tour internacional aquí en Marbella dentro de unos días y, y vale. bueno es, y esperamos que, que asista mucha gente y que esto se llene porque bueno eh, el, el tiempo acompaña vienen vienen todos los jugadores del Golpa del World Padel Tour y el, y el espectáculo está asegurado sí, son muchas personas no la que van a venir estos días bueno eh, no no tengo, no sé el aforo que tiene eh, donde van a hacerlo eh, en Marbella, pero bueno, suelen ser aforos de 3.000, 4.000 y 5.000 personas eh, los, los estadios. ¿Este tipo de viento lo solís hacer eh, por muchas pruebas? Sí, el, eh, bueno, esto, esto cuelga del Golpa del Tour, que es un circuito internacional y profesional. Y, y bueno, son, son más de 20 pruebas al año por todo el mundo. Este año llevan prueba a Brasil. Eh, llevan prueba Francia, Inglaterra y, y, luego, y, y Portugal y, una, y, unas, y unas cuantas pruebas aquí en España. No, Muchísimas gracias. ¿no? Bueno, ya hemos conocido a Jorge Gómez de la Vega, el director de general de Starbucks, don Javier Mérida, concejal de deportes. Y, por supuesto, los verdaderos protagonistas de en esta ocasión son los jugadores eh, que tenemos hoy aquí con nosotros. Matías Marina, Franco Stupanzú, Mati Díaz... Majo Sánchez Alayeto y Bea González, que le vamos a, a preguntar ¿Qué le supone a ellos volver de nuevo a Marbella después del 2014? Que no vinis con una prueba como la del de World Padel Tour ¿Qué supone para vosotros? Vamos a empezar con Matic. que Jorge ha dicho que es el más veterano, que el más veterano. Vamos a empezar con Matic a ver qué supone para ellos Bueno, eh, buenos días a todos, gracias por venir bueno, la verdad que supone Marbella es una de, lo, de las primeras ciudades en España donde se jugó el pádel históricamente y que vuelva a una prueba como, como el World Padel Tour para, para mí creo que para todos los jugadores es un orgullo porque es, es un pilar donde se desarrolló el pádel, donde creció en México y se fue a una ciudad Mar del Plata y a otra ciudad lo que es Marbella así que para mí es un orgullo volver y, y ojalá junto a mi nuevo compañero Franco podamos levantar la Copa aquí ¿Tú qué opinas, mejor. Buenos días a todos. Bueno, como dice Mati, creo que es un orgullo para todos y un placer volver a competir aquí en Barbella, que prácticamente es la cuna del pádel aquí en España. Y, bueno, de, tengo muy buenos recuerdos porque en ese año gané junto a, a mi hermana, así que, bueno, este año, lamentablemente, no voy a poder jugar con ella, pero... pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Y, y bueno, saldremos a por todas. Así que nada, vea, ¿tú qué opinas? Bueno, buenos días a todos. Yo en 2014 no, no estuve aquí, no, no, no pude jugar, este va a ser mi primer año aquí. Y bueno, a mí me hace especial ilusión este torneo porque jugamos aquí en mi tierra, que siempre es un orgullo poder jugar en Málaga, que es para que venga mis familiares mi amigo y tal. Y nada, seguro que va a ser un torneo súper emocionante, con, con todas las parejas que se han hecho nueva, va a ser súper igualado y a, la, a divertirnos mucho y a pasarlo muy bien. Bueno Ale, eh, buenos días a todos. Comparto lo mismo que decían mis compañeros de equipo. Eh, acá a Málaga el está súper bien y tengo un recuerdo muy bonito de haberle, haber ganado mi primer torneo. Eh, mi rival era Matías. Seguramente se acuerda muy bien, No, pero eh, agradecer a Starbuy es mi, mi primer año que, que me uno a la marca. Eh, al ayuntamiento de aquí de, de Marbella que, que ponen el pádel en lo más alto y bueno, esperemos que, que esto siga creciendo como siempre y como lo viene haciendo y, y que la gente disfrute de, de este deporte tan bonito Hola, buenas eh, Nada, eh, mil gracias a toda la gente que ha venido hoy y sobre todo quería dar las gracias a, a mi marca, a Starby, y a Javi y a Ale que han puesto mucho de su parte por, por traer otra vez el pádel aquí a Marbella que para mí especialmente es, es, es muy bonito y especial porque desde muy pequeño que vengo aquí eh, todos los años a veranear, que Javi lo sabe, a jugar y nada, un placer y en 10-15 días estamos aquí eh, a tope en el torneo. Así que nada, muchas gracias. Bueno, ahora ya solamente nos queda de velar la la camiseta con la que estos jugadores van a disputar tanto el campeonato de España que es este fin de semana en Melilla eh, el equipo de Starbite ya va a llevar esta equipación con el nombre de la ciudad de Marbella así que lo, la vamos a, a llevar por todo lo alto y ya después en el, mes de, en el mes de marzo en 15 días como decía ahora bien Matías Marina ya estarán de nuevo aquí en Marbella en el Palacio de los Deportes para esa disputa de la primera prueba del World Power Tour así que ahora tenemos a dos magníficos modelos que nos van a enseñar la camiseta que vamos a tener, eh, que van a llevar los jugadores a partir de este fin de semana en el campeonato de España como decíamos así que Ale que suba Lucía esas son las equipaciones que los jugadores llevarán tanto para el campeonato de, de España eh, como para la primera prueba del, del World Power Tour que se ponga, ponerse ahí delante ahí que se os vea los dos juntos hace un poco de viento Y ahora a los medios de comunicación si tenéis alguno, alguna pregunta, alguien que. Le pasamos el micro si tenéis alguna pregunta para los jugadores, para Javier o para. O para Jorge. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. No tenemos a nadie que quiera hacer la pregunta. Pregunta tú, vale. <risa> no, yo sí <si> os pregunto. <risa> Bueno, lo que sí, no quiero que se me olvide a Alguien que no ha podido estar aquí presente Pero que sí que ha hecho mucho esfuerzo Para que esto también se llevara a cabo eh, Felicitarle desde aquí Al nuevo seleccionador nacional A Juanjo Gutiérrez Que es el, el team manager de, de Starbucks también Que ha hecho mucho Porque esto fuera hoy posible Así que desde aquí le mandamos un saludo Que no ha podido venir Tenía la agenda a tope No ha podido venir Así que antes de nada eh, Ya para despedirnos Vamos a... El Hotel Benabora nos ha invitado ahora para que podamos tomar algo, vamos a, a, a, a, a enseñar también las palas de la colección de Starby para que las podáis ver y antes de nada si hacemos una foto de grupo antes de que nos vayamos, hacemos una foto ahí, nos colocamos